Acercamiento al concepto de límite de una función mediante el análisis de funciones. Función racional. En este video te presentaré un acercamiento al concepto de límite de una función, mediante el análisis de una función racional que te permitirá comprender el comportamiento de una función alrededor de un valor específico de la variable, a través del registro gráfico, para estimar a qué valor tiende,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 Escane el código QR con tu teléfono celular. La función f de x igual a x elevado a 3 menos 8 entre x menos 2. Es una función racional que no está definida en x igual a 2, ya que al intentar evaluarla se obtiene la expresión f de 2 es igual a 0 entre 0, lo cual no es un número real y no tiene sentido en matemáticas. Sin embargo, al desplazar el punto A a la izquierda y derecha del punto P, se observa que los valores de la variable y las ordenadas correspondientes se aproximan cada vez más a la abscisa y ordenada del punto P, respectivamente. Con base en lo anterior, reflexione en las siguientes preguntas. ¿Cuál es el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2 por la izquierda? ¿Cuál es el límite de la función por la derecha cuando la variable tiende a 2 por la derecha? ¿Cuál es el límite de la función cuando la variable tiende a 2? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? En efecto, el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 2 es 12. También lo es para el límite por la derecha. En consecuencia, el límite de la función es 12. La presentación algebraica de los límites especificados es la siguiente. La expresión significa que el límite de la función por la izquierda es 12 cuando la variable tiende a 2 por la izquierda. La expresión significa que el límite de la función por la derecha es 12 cuando la variable tiende a 2 por la derecha.